Hola, qué tal queridos amigos, queridos hermanos, feliz inicio de jornada en este día viernes, viernes de cuaresma, va avanzando este tiempo especial que nos prepara para nuestra Pascua y recuerden hoy junto a la oración, también el pequeño acto penitencial, el ayuno, la abstinencia, aquel ejercicio en el que hacemos moderación del uso de las cosas. Lo invito para que junto a este momento espiritual también el Crucis, si la visita al Santísimo, la Eucaristía, si tiene la oportunidad, haga ese pequeño ejercicio penitencial. ¿Qué puedo ofrecerle yo a Dios por amor? ¿Qué puedo ofrecer? ¿No voy a abstener de algo? ¿Voy a ponerle freno y grida, mi pasión? Usted y yo sabemos qué nos aleja de Dios, que hoy ofrezcamos a Dios ese ejercicio penitencial. Bueno, mis queridos amigos, vamos a disponernos para meditar la palabra de hoy viernes, San Juan, capítulo 7, versículo 1, el 10 y luego el 25 al 30. Jesús estuvo recorriendo la Galilea, pues no quería andar por Judea, debido a que las autoridades judías lo buscaban para matar. Estaba cerca la fiesta de las Enramadas, pero después que sus parientes subieron a la fiesta, también subió él, no públicamente, sino en secreto. Y allí decían algunos de los que eran de Jerusalén, ¿No es este el que andan buscando para matarlo? Pues ahí estaba hablando en público y no le decían nada. ¿Será que las autoridades se convencieron de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este hombre. Mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Enseñando pues en el templo dijo Jesús embujado. De manera que me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no estoy aquí por iniciativa propia. Vengo enviado por el Dios verdadero que ustedes no conocen. Yo sí lo conozco porque vengo de parte de hizo y su enviado la gente intentó apurarse de él pero nadie le puso las manos encima porque todavía no haya llegado su hora palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús hay un detalle mis queridos hermanos en la palabra de hoy es la gente se, se pregunta ¿y ¿será el Mesías? Ah, pero sabemos de dónde viene y Jesús lo mismo lo dice en voz alta ustedes dicen que me conocen pero no me conocen puede que sepamos algunas cosas que nació en Nazaret, bueno, que vivió en Nazaret, que de, vivió en tal época, que su familia es tal, que se dedicó a tal profesión, hay que conozcamos algunos detalles. Puede que hasta no sepamos algunos textos de la Biblia. Hay hermanos que son muy juiciosos en este tema, pero realmente conocemos. Cuando yo conozco, tengo una conexión vital. Yo tengo esa conexión vital con Dios. Tengo esa, esa experiencia de encuentro con Él. Puede ser que sepa cosas, mis queridos hermanos, que tenga actos religiosos. Y aquí, incluso con lo que les decía hace un momento, el Viacrucis, que la visita al Santísimo, que la lectura de la Palabra. Puede que tenga algunas prácticas, pero esto no se me puede quedar en meras prácticas. Tiene que ser una experiencia de encuentro con Dios. Una experiencia de amor, de amor a Dios démosle gracias a Dios por este día que nos regala, que nos permite vivir vivamos agradando a Dios buscando de Dios el Señor los bendiga, los guarde, y los proteja un abrazo para todos mis queridos hermanos